Hola amigos, bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, ya estamos aquí con vosotros, ya hemos vuelto del viaje a Egipto. La verdad es que vamos a subir muchos pequeños vídeos sobre cosas inéditas de allí. Todas las preguntas que me habéis realizado antes de ir, pues yo las he intentado responder de forma gráfica. Me he encontrado pues un país que está avanzando desde de un año para otro. Están avanzando bastante. Me encuentro un país pues, que está pues, en ese camino de poder llegar a ser un gran país. ¿no? Como grandes países como Kuwait o, o estos países de Oriente Próximo. ¿no? Quiero comentaros que también me he encontrado con eh, historiadores historiadores que me hablan de hace mil años. Sí, de hace 12.000 años. Que seguramente el antiguo Egipto ya estaba, pero que lo que ha llegado a nosotros no es más allá de los 5.000 años, porque se ha perdido bastante. Es, es normal, es evidente. A veces tenemos pequeños problemas para poder datar, cifrar, incluso recomponer, ¿no? restaurar piezas o textos o cualquier cosa de hace 2.000 años, no 5.000, sino ya de 2.000 o incluso de hace 500 años, ¿no? Por el deterioro. Hay que tener en cuenta que Egipto, pues, es un país donde ha habido unas crecidas por parte del Nilo, del río Nilo, muy grandes, descomunales, y ha llegado a haber grandes inundaciones. Y luego tenemos otro factor, que es el desierto. El desierto ha enterrado muchas cosas, de hecho, la Esfinge estuvo enterrada hasta hace relativamente poco, hasta el cuello incluso hubo una época que no aparecía la esfinge curioso, ¿verdad? es más, Herodoto no la menciona Herodoto no menciona la esfinge pero Herodoto es un historiador griego que eh, ya es pues, mucho más reciente y la esfinge es mucho más antigua también sepultó ese templo que conduce hasta Kefren, la pirámide de Kefren, que es donde ese templo está adosado a la Esfinge. Prácticamente está a escasos metros. Hay mucho en Egipto, traigo mucho, traigo cosas atípicas, no cosas que podemos ver en los documentales, cosas nuevas. En este programa de hoy, concretamente, vais a ver... Eh, una serie de fragmentos donde os hablo de la piedra ¿sí? la piedra de las pirámides y de templos pero qué mejor que hablaros desde allí mismo in situ y no sentado como algunos dicen ¿no? que estoy sentado aquí ¿no? pues bueno ya veis que sentarme me siento un poco y he podido grabar in situ y he preguntado no solamente me he conformado con Verlo in situ, sino con hablar, hablar con personas entendidas Y yo les he planteado el moldeo de la piedra de las pirámides Y veréis que no Lo vais a ver Y además voy a añadir una foto de archivo De principios, o mejor dicho, de finales del siglo XIX Y veréis que no es del todo así no es del todo lo que vemos, lo que es. Hay cosas que ya no vemos y que nos van a dar pistas. Bueno, bueno. para todos aquellos que dicen que la piedra fue moldeada de la pirámide, mira. Marca de cantería. Marca de cantería, cincel, martillo. ¿eh? Fijaos, para que lo veáis. Y mirad, mirad dónde estoy. Gran pirámide de Keops. Todas las piedras iguales, fíjate Fíjate ¿eh? Por aquí dentro Por aquí Vamos a seguir un poco Fijaos fijaos Mira, mira Golpes, golpes, golpes Golpes, golpes Marca de cantería Pirámide de Keops, piedra moldeada Los pues que decís Que esto fue moldeado Mirad, vamos a ver esta Esta cara de aquí que se ve bastante bien. Fijaos, fijaos, fijaos. ¿eh? Esto está picado, ¿vale? Lo que sí es cierto es que encima de esta, encima de esta piedra, de esta losa, de estas piedras, ¿eh? es encima, iban recubiertas, ¿vale? Aquí abajo hay unas, unas piedrecitas que son... Pues bueno, estas que veis aquí Estas piedras que veis aquí Así era la pirámide Pero bueno, para todo aquel que no se lo siga creyendo Pues bueno, vamos a bajar un poco Y vamos a ver Cómo Todo aquel que dice La piedra de las pirámides fue moldeada Bueno Cuidado que yo Lo que pienso es que cada uno puede decir Lo que le dé la gana Pero yo no digo lo que me da la gana, sino imple, simplemente estoy en Keops, pirámide de Keops. Y fijaos, estas son las caras lisas, estas son las caras lisas de la pirámide. Las caras que recubrían la pirámide. Fijaos, fijaos. Marca de cantería, marca de cantería, picado de cantería, todo de cantería. No estaban pulidas perfectamente como se dice. Mira, fijaos aquí. Aquí lo vais a ver mejor. ¿eh? Todas estas imperfecciones, esto es por la escarpa, al martillo, ¿eh? son imperfecciones, son moldeadas, no, son esculpidas, están cortadas, talladas, fijaos como muchos dicen, son piedras perfectas, no, no son todas piedras perfectas, hay muchas irregulares, muchísimas, incluso las piedras de aquí fueron aprovechadas, si os dais cuenta hacia arriba, Parece como si fuese una montaña, ¿Eh? así que, por favor, el que diga que fueron, que fueron hechas por el moldeo, no sé qué historia, piedras moldeadas y que reblandecieron la piedra, que por favor que se lo piense dos veces, vamos a andar un poquito más para allá y fijaos, simplemente fijaos, aquí se ve perfectamente en la base, fijaos. Fijaos, fijaos aquí, ¿Eh? todo esto es picado, todo esto es, es picado, o sea, no, no, no hay moldeo, o sea, está picado, esto es de cantería, esto es de asuán. Y si nos venimos a esta de aquí, permitirme, pero aquí es donde ya se ve perfectamente, es piedra picada, fijaos, cómo está picado, marca de cantería. Y aquí hay unas piedras un poquito más lisas, fijaos, están picadas, perfectamente esculpidas, y aquí enfrente, fijaos, ¿eh? Con lo cual, por favor, señores, informémonos un poquito más. Ahora, lo que sí os digo es, ¿qué narices es esto? No tenemos ni idea... ¿Quién lo construyó? Pues bueno, se puede tener una ligera idea Si fue Keops o no Es que eso es lo de menos en realidad Lo importante es ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es exactamente esto? Hemos estado alrededor de pues, 40 minutos dentro ¿Y la sensación? <ríe> la sensación es indescriptible Así que no sé cómo decirlo. Pues bueno, nada más, quería deciros esto, un saludo a todos, muchas gracias y quiero que contempléis esta vista, que contempléis simplemente esto, 146 metros de altura, hacia arriba, 146 metros chicos, esto no es cualquier cosa, esto no está hecho aquí por amor al arte, esto tiene algún sentido, ¿cuál? No lo sabemos. Pero todos aquellos que dicen son piedras regulares, todas exactas, perfectas, son piedras y lo único que tenían que cumplir la misión era de hacer una longitud perfecta, la fila superior perfecta, e ir superponiendo piedras hacia arriba. Pero el que dice, no, eran cuadradas, rectangulares, se moldearon, pues ya veis que no. Hay mucho mito detrás de todo esto. Así que, bueno, os dejo y gracias por estar ahí. Pues bien amigos, esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla es de la última década del siglo XIX, un poquito antes de comenzar el siglo XX. Como veis, habían canales que llegaban hasta casi las pirámides. Y hablando con historiadores, me han comentado lo siguiente... Los bloques de piedra fueron transportados desde el sur de Egipto, desde Asuán, la cantera de Asuán. Aquí veis esta imagen y desde aquí fueron pues, prácticamente sacadas todas las pirámides, todas, absolutamente todas. Así que os dejo esto como algo anecdótico y algo que nos faltaba dentro de nuestro archivo. También hay eh, un acuerdo entre Singapur y Egipto donde están escaneando el Nilo. ¿Y sabéis qué? Han encontrado grandes bloques de piedra en el fondo del Nilo. ¿Esto qué quiere decir? Que se hundieron. Barcos que se hundieron. Pero no cerca de la Swan, sino a mitad de camino se hundieron estos barcos. ¿Y qué nos dice esto también? Pues que fueron transportadas. Y que por algún Motivo que desconocemos Pues el barco se hundiría Se partiría, se hundiría, se caería Pero está en el fondo del mar Barco incluido Todo, absolutamente todo Está en el fondo del río Nilo Con lo cual esto pues nos da dos cosas Fueron transportadas Y fueron extraídas de la cantera de Aswan Pues bien amigos Gracias por este ratito de atención que me habéis prestado y poquito a poco, sin mucha prisa, iremos subiendo todos estos vídeos nuevos sobre todas las preguntas que me habéis realizado dataciones, piedras, diorita, muchas cosas hablaremos de todo esto en siguientes programas hasta la próxima